¿Listo? Bien, entonces por eso hacemos el mapa de sueños porque cuando hacemos un mapa de sueños estamos creando la realidad ¿Listo? Cuando hacemos un mapa de sueños estamos haciendo que nuestro pensamiento se enfoque en eso que queremos construir por eso es tan importante el mapa de sueños hazles una pregunta pregúntales a ellos ¿saben cuántos pensamientos tenemos al día? un día a no, y... yo. No, yo... Historia. Historia. Sí. Y Oli dice, ¿100 pensamientos? No, 70 mil. 70 mil. Nanama. Y la mayoría de ellos son recurrentes, o sea, son los mismos, diles eso. Ah, y son no, nada más, no, nada, wow. Daitai, a no una de coto con el p. Ok. Listo. Ok. Ya. Listo. Bueno. Nos veremos dentro de ocho días y recuerden el futuro es libertario. Libertario. Libertario. Sí. Fuerte, fuerte, fuerte.